La jipeta del cazacambista Miguel Vázquez, que fue robada de su vivienda en la urbanización Toribio Camilo la mañana del pasado lunes, fue recuperada por la policía. Han resuelto, ¿no? eh, trabajan. Apareció la guarana. Apareció la, guana, la guarana. Un aquí a Sorrento 2011. Ya, eh, este que se siga la investigación, que no se pare ahí, que sí. apareció el vehículo y que se siga sí. investigándose para sí. dar con los malhechores. Seguirá. Que sé que ellos van a dar con ellos, porque están haciendo un buen trabajo. Seguirá usted el proceso, ¿eh? Se lo seguiré hasta la última consecuencia. El robo del vehículo se efectuó por antisociales que se presentaron a su residencia y lo obligaron a entregarle más de 700 mil pesos en efectivo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.